Hola, hola, buenas tardes, aquí contando Unidas a Taberna, y hoy volvemos Con Total War Warhammer uh, Con Total War Troya El DLC de mitos, el nuevo, atracón de Warhammer Nos hemos pegado, pero ahora Retomamos el Troya Estamos en la defensa De Tirinto Vamos a tratar de defendernos Tenemos dos batallones solo De guerreros con garrote Y nuestro héroe contra Este grupo de morralla de aquí, entonces Importante, yo creo que lo importante va a ser Tratar de focusear la milicia Reventarlos y a ver si podemos derivar En arrastrar al resto Tenemos a Ares con nosotros y A Zeus con nosotros, entonces Así, así va a estar Creo que ellos no tienen bendiciones de dioses Nosotros no tenemos hechizos, pero sí que tenemos eh, esa, Esos bufos pasivos Que al menos tenemos más daño con garrote, etc Bueno Estos de garrote con escudo son muy buenos, además teniendo en cuenta que no va a haber flanqueo, yo creo que son más potentes que los que los lanceros. Y teniendo en cuenta que tenemos experiencia, debería, uno, debería irnos bastante bien. Veremos cómo está la batalla. Es que la verdad, tal y como está la campaña en general, que estamos aquí ahogados en nuestra región sin poder salir con todos los troyanos encima. Uf. Hay que ver cómo lo gestionamos, a ver si podemos amasar un poquito de ejército... Y con las guarniciones del... ¡Uy, niebla! Esperamos. Vale, perfecto. Bueno, ¿verdad? A lo mejor nos venía mejor a nosotros. ¿Tenemos habilidades? Sí. Vale, vamos a meter a este señor en un grupo, en el 1, para tenerlo controlado. Vale. Un poquito más para allá. Vale, y vamos a meter a estos dos en el grupo 2, vale Y arrastramos para allá, perfecto, venga uh, Nos van a llegar de cara, porque nos van a llegar de cara, pero A ver si podemos, ah, están cogiendo, si sí, además quieren aprovechar esa bajada de del terreno alto A lo mejor ni eso y nos toca ir de cara contra ellos, ¿sabes? Vale, vamos a tratar de ser listos. Y a ver si podemos pillar nosotros el terreno alto. A uno, a uno, a uno. Estos son 30, 40 segundos de duración. Vale. Vale, ahora que ya hemos salido, perfecto. Vale, vosotros dirigidos hacia allá. Sin salir del área del héroe, por favor. Vale, anchos. Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a tratar de llegar hasta la milicia por ahí. Eh, vale, cargamos. El héroe corre muchísimo. No, está bien este movimiento que estamos haciendo. Me van a colapsar un poquito en el héroe porque va a ser así. Pero... Vale, vale, vale. Vale, está bien. Eh, vale, eso es un poquito de mareo. Vale, ni tan mal. Vale, perfecto. Estos están beneficiados por la carga. Así si podemos generar ira suficiente. como estos están perdiendo muy rápido la resistencia. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, también la moral, eso está muy bien Oh, perfecto Encima el bufo lo pillamos todos, maravilloso Cuerpo a cuerpo y defensa O sea, tanto ataque como defensa Vale, no que me lo ataquen Buah, Es que fijaos la diferencia Y estos han ido cara a cara, eh Lanzas contra garrote, nosotros con el bufo Ellos sin el bufo Prácticamente Par con par, eh Vale, salimos de ahí Perfecto, no vamos a perseguir Seguimos reventando aquí Vale, vale, me gusta ya nuestro héroe debería pasar bastante por encima del suyo Bastante, bastante Vale Un poquito de calor a la batalla Vale, sí, nada, de sobra Pero de sobra absolutamente Vale, sí, sí, vamos a perseguir Vamos a perseguir, vamos a perseguir Vamos a reventar este ejército, pero bueno de todas, todas. No te vayas, hombre, no te vayas. Vale, bufito, eso es. Maravilloso. Maravilloso. Deberíamos matar a su héroe. O deberíamos poder matar a su héroe. Feo me parecería que no lo consiguiéramos. ¿Lo reventamos? Vale, perfecto. Vale, aquí, vosotros aquí también. Vale. Vale, vale, vale Vamos a darle calor Pero vamos a, a rebañar todas las bajas que se puedan De hecho, vosotros cargaos a estos Y tú vente para acá Aquí no se va a poder rascar nada más Vale, pues bajamos ya A ver, un poquito más rápido Vale eh, Le queda mucho para el bufo del héroe Bueno, un poquito Oh, se ha parado Digo, bueno ¿Me vais a combatir o cómo estáis? Hola, qué buena carga, vale Venga, y dale, dale, dale, dale. dale. Al final no hemos usado tampoco tanto los grupos, eh. Venga, reventadlos antes de que se marchen y listo. Perfecto. Maravilloso. Finalizamos la batalla porque el otro grupo ni lo pillamos. Vale, bien, bien, bien. Lo pronosticado. Ha dos según lo pronosticado. No hemos perdido, ¿eh? Casi 25 bajas de 121, ¿eh? O sea, muy poquito, muy poquito, muy poquito No llega ni a un cuarto del ejército Muy bien, muy, muy bien Ay, dale, con el garrote uso toda la cara Vale, maravilloso Todos por el aire Uh, reabastecimiento, sí queremos Sí queremos Vale nos hemos limpiado el ejército. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente? ¿Este aún puede viajar? Es que aquí nos ponemos mucho. Vale, vamos a viajar a Tirinto. Este ejército reclutando aquí. Vale, y no tenemos mucho que hacer. ¿Qué tenemos pendiente? Un puesto en la corte. A ver. ¿A quién podemos asignar? Vale, pues lo clavamos aquí Al fin y al cabo Para gustar perfecto ¿Qué más podemos hacer? Punto de habilidad y asignar Vale, a esta mujer dijimos De guardarle los poderes Si no me equivoco Al servicio de Ares a favor de los dioses No, no, no, no, no, no, no Vale, esto no lo faltamos Eh... Monte. Vale, este es el que nos acaba de subir Y aquí estamos en lo mismo, aquí queríamos la veteranía Para poder sacar mejores tropas Vale, y fuera de eso, construcciones en tirinta Vale, fuera, siguiente Turno, a ver cómo queda esto eh, No interesa, la verdad, que nos enseñe este tipo de cosas Cuando toda la acción está concentrada en nuestra casa Venga, enfócanos la verdad es que por ahora lo único que podemos hacer es resistir el envite de los griegos y ya está París, a ver cómo te mueves Dardania, a ver cómo se mueve ¡Oh! No nos han atacado, no nos han atacado Vale, como mucho tendremos saqueos Pero ya está, fuera de eso no hay más oh. pues nada, Habrá que apoyar, pero ya me dirás Jonia Hoy los jonios, estarse quietos, niños Venga Todo esto lo reventamos fácil nosotros Vale, pues luchamos Uff, lo único que me preocupa son estos Que voy a tener que darles caza muy rápido Nada, vamos a colapsar en un lateral Igual que siempre, igual que en el capítulo anterior Colapsamos en un lateral Vamos a por ellos, de frente Chocamos, reventamos, nos damos la vuelta Y limpiamos lo que haya Ya en el centro de nuestra ciudad Así de sencillo eh... Vale, y además lo de siempre Aquí vamos a tener un grupo con el héroe ¿Cómo está el desplegado? A ver, enséñame Uf, aquí hay trampa pero Ok, todo por aquí Vale, aquí Sí Vosotros dos aquí ¿Vale? El héroe tiene... No, no tiene nada de velocidad Vale Pues vamos a meter aquí esto Esto Esto Y estos ¿Aquí tienen acceso más rápidamente? Sí, porque así no tienen que rotar ni nada Vale, me lo quedo Vale, grupo 3 aquí Grupo 4 Empezamos el bombardeo y ya está Vale, las ondas las voy a dirigir hacia milicia, que al fin y al cabo no no debería impactar yo contra ellos Y aquí en este lado que tienen Bueno, más relleno Es que es eso, me quiero quitar esto de en medio Y si puede ser, lo más rápido posible Vale, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, y estos van a morir reventados. Nah, y es que esta carga por el lateral va a ser mortal para ellos. Vale, perfecto. Nah, muy buena carga, muy buena carga. Uf, lo que me preocupa es que no seamos capaces de alcanzarlos nunca. Vale Vale, vale, vale, vale, Arreglado Ok, pues este grupo de seis son los que se van a girar hacia el centro de la de la ciudad Vale, vale, vale, vale, vale Perfecto Uh, bien, aquí ya hemos colapsado Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, vamos a derivar las espadas hacia allá porque así eh, podemos traernos el héroe en cuanto acabe Vale, el grupo 4 aquí Vale, vosotros aquí Sí, porque además vienen por este rincón Vale, y vosotros aquí también El grupo 4 al final, ¿dónde está? Aquí lo quiero Vale, porque vamos a tener que chocar contra ellos próximamente Vale, es buena carga esa Vale, nada, este grupo ya lo hemos reventado No tardaremos mucho ¿Deberíamos dar la vuelta por aquí? No, no, no, no Van a venir ellos a chocar contra nosotros Y eso es de agradecer, perfecto se Están separando por las calles de la ciudad Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh... Vale, vamos a correr rápidamente por aquí. Vamos a lanzar eso es ya el combate. Este grupo de aquí que cargue hacia ellos. Vale, vamos a tener ya los proyectiles aquí también hacia el centro. Y vamos a ir entrando en combate. Esto no deberían tardar mucho tampoco. Vale, me gusta. Vale, vamos a dirigir ya al héroe hacia allá. Eso es, colapsamos, colapsamos, colapsamos. Sí, nah, en cuanto las espadas acaben, nos vamos también hacia allá. Uh, y el resto, Pues que estos están súper cansados. El enemigo está capturando tu punto de victoria. Venga, rapidito. Uh, porque estamos parados. Ah. Uh, no, no, no. Esto es peligroso, esto es peligroso, esto es peligroso, esto es muy peligroso. Vida. Vale, aquí, aquí, perfecto. Eso ya han caído. Vale, las espadas, vamos a traerlas ya hacia allá. Esto es que tarden lo que tengan que tardar. Vale, si esos quieren dar la vuelta, que den la vuelta. Yo sin problema. Vale, venga, venga, venga. Más rápido, más rápido. Es que las distancias que hay que cubrir son una barbaridad. Vale, ok. A por el héroe. ¿Nosotros dónde estamos disparando? Venga, todos al héroe también. Llegáis, Uf, les va a costar un montón subir. Tus unidades ocultas. <coughs> y eh, pegarle al héroe es hacer tiempo. Sí, porque está, aquí lo único que estamos haciendo es perder unidades. Unidades. Y además muy de gratis Corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred, corred Los vosotros aquí Vale, no me lo esperaba Has perdido un punto de victoria Ya, me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta, don es que el arquero ese solo está haciendo que tiempo, tío Venga, corre Están atacando a tu héroe Vale, estos acaban ya. Vale, ok, que lo usamos aquí entonces. Venga, date prisa, hijo. ¿eh? Nosotros también. Ahora ya. Hay que salvar esto. Oh, y otra unidad, ¿dónde está? Vale, vamos a mandarla hacia acá. Estos no van a llegar en la vida, ¿no? Pero. Oh, uh, se ha activado en la aristía. Malo. Malo, malo, malo, malo, malo. Vale, maravilloso, huyen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Victoria muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hemos <coughs> Vale, capturamos esto. que no cae hijo, que no cae. Nice. Victoria. Y los reventamos. Matadlos, matadlos. O sea, matadlos. Venga, con la onda ahí, en toda la cara. Ahora que viene, disparad. Vamos. o oh, buena carga. Toma ahí. Hijo mío. Hay veces que muy bien, pero hay veces que muy mal. Venga, que los matamos. No, no, no se puede escapar este hombre. Ah, nah, maravilloso. Vale. Perfecto. Bueno, oye, dos de dos batallas, oye. ¿eh? Vamos bien. 76 pérdidas solo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es eso. Que ellos vengan, se estampen, que reventemos sus ejércitos. Y a partir de aquí nos tenemos que empezar a recuperar. Bien, bravo! ¡Bravo! Remátalo y clavale la lanza, hombre. Vale. Unidades. No. Sí, unidades. Reposición, porque si no, imposible. Corinto, aguanta duro, ¿eh? Uf. ¿Y por qué no nos... Hola. Eh, ah, es que me raya un montón que el mapa esté dado la vuelta. <risa> vale, porque no estamos acostumbrados a verlos así y, claro, de la otra forma, súper raro. Ok. 33 de oro. Por 200, troque único. Pff, vale, te lo acepto. Sí, ¿ves? Nos están saqueando aquí a muerte. Feacios. Nivel administrativo de 1 a 2. Fallo oportuno. Saqueo en micenas. Cretón listo para servir. Vale. A ver, ¿a quién nos tenemos que cargar? Eh, París, está jugando con fuego, hijo mío. Arenga de espanto, 68%. Éxito crítico. Tenemos dos puntos de habilidad, no, un punto de habilidad. Vale. Eh, vamos a meter aquí el otro. Uh, profecía de condenación, un 33%. Éxito, bueno, oye Bien está eso, vale, ahora ¿Qué más? Vale, este señor subió de nivel Pero no vamos a reclutarle ¿O sí vamos a reclutarle? Uf, vale, vamos a reclutar dos más De garrote <coughs> Venga, un quinto Vale, y vamos a cargar aquí, pero bueno, a saco este ejército deberíamos ser capaces de reventarlo con nuestros centauros y, y los garrotes. Perfecto, vale. Libramos batalla y a por ellos. Bien. Miedo. Tengo un poquito de miedo por ver Porque había dos ejércitos más que no sabemos dónde están. Entonces, eso puede ser un problema a largo plazo. Porque no se han evaporado esos ejércitos. Y lo tenemos claro, no se han evaporado. Entonces, vamos a limpiar este ejército que podemos, bastante de sobra, con lo que tenemos. Vamos a focusear esos gigantes seco, perfecto, comenzamos a despliegar <coughs> Vale, obliga a atacar Vale, vamos a poner un poco anchos aquí y aquí, vale, y ahora cerramos Y el grupo 3, aquí ambos Vale, perfecto, así lo queremos Vale, ok Vale, y el grupo 3 lo vamos a ubicar aquí. Vale, un poquito de movimiento. Claro, él está en la colina, no va a bajar, obvio. Uf, ¡Qué ganas de probar estos centauros, eh! Mira, uy, oh, además aquí a punto de caramelo, eh. A puntito de caramelo tenemos esos gigantes. Que si empieza a lanzar proyectiles, pues bueno, mira, como aquel. Pero, fu. Vale, y continuamos, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos, continuamos Vale, está bien esto, un poquito de calor Bien, bien, bien, bien, además está siendo simultáneo casi, vale, nos asomamos un poquito Vale, nada, nada, vamos a estar cargando y ya está Vamos a hacer un poquito de caos, vamos a ver si podemos atraer a la gente por allí Uf, si podemos entrar de cara, mejor que mejor Vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, esto está muy bien No, no, no, no, aquí, aquí, hijos míos Vale, vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, y aquí vamos ¡Oh, maravilloso! Venga, ¿por qué no podemos...? ¿Somos capaces de entrar ahí ¿Cara cuando tú? Vale, esos gigantes tienen que morir Los gigantes estos me los cargo Como sea, me da igual No los voy a dejar vivir Pero de ninguna forma Vale, que la gente con garrote Se quede viva me da igual Voy a quitarme los es escaramuzadores, Que al fin y al cabo las cabalinas son los que me revientan La armadura <coughs> Y con eso estamos Contentos Bien, bien, bien, los gigantes caen me gusta, se celebra bueno, además si ¿sí estamos atentos con los Centauros Venga, vamos a perseguir al resto de unidades Maravilloso Vale, otro No sé si aquí llegamos ya Ojo una de Son que una barbaridad, me encantan en todo. Eh, continuar, vamos Nada, en cuanto nos carguemos esta, se acabó. Cerramos la batalla y listo. Vale. Venga, venga, venga, venga, toda pastilla. Uno queda, perfecto. A ver cómo va aquello. Vale, no, esto están tomando ya. Vale, me encanta cómo está yendo todo. Muy bien. Cero pérdidas. Bueno, sí. Sí, sí. O sea, solamente con los centauros, con los exploradores centauros ahí en un lateral. Hostigando toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Es que además hemos creado La presión necesaria Wow, me una has tocada en el cuello Vale Hemos creado la presión necesaria para que él Con el... ¿Cómo se llama? El método de escaramuza Si no me equivoco eh... Vale, vamos a coger moral 200 no me dice mucho tampoco. Oh, ¿por qué? Ah, vale. Y acá. Uf, vale, Dardania hasta aquí. Podemos envenenar pozo, sí, venga, dale calorijo. Yo confío. Fracaso. Bueno, lo continuaremos molestando. Vale, con esto ya está, ¿no? No tenemos más ejército, la verdad. No, aquí en Teba estamos hechos polvo. La guarnición en Teba está un, po un poquito, un poquito tocada. Ah, no, estamos perfectos. Oye, pues... Se me cuidan, ¿vale? Creo que si los puntos, debería ser asignar. Nada nuevo. Uh. ¿Más? Vale, no, estos son todas las cosas De la... Vale eh, en cuando lo tenemos ¿Qué le queda a este hombre? Un turno Ah no, dos turnos Y este tres Vale Podemos viajar a Corinto ¿Podemos rematar esto? Vamos a rematarlo Rematamos, resolución automática. Toma, y. Vale, a tu casa. Perfecto. Vale, ya nos hemos limpiado otro ejército de los. Troyanos. Vale, subimos de nivel. ¿Qué tenemos? ¿Temorares? ¿Le quita moral y resistencia o.? Rapia cuando se activa y cuerpo a cuerpo. Uf, este me gusta, ¿eh? Este me gusta mucho. Porque además podemos hacer aquí un duelista... Vale, vamos a hacer un duelista de la leche. ¿Podemos equiparle alguna cosita? Armadura básica, no. Arma de mano, uh, arma de mano, sí. Daño cuerpo a cuerpo del héroe de cabeza. Ahí esto está todo repartido. Vale. <coughs> Es que no sé si echarlo a la mar para ir a conquistar aquí Egina, porque además no no fueron parte de ninguna de nuestras regiones. Vale, vamos a movilizarlo hacia allá y reventaremos este ejército, conquistaremos Stínfalo. A lo mejor acabar la guerra contra los Jonios por limpiarlos y establecernos bien en esta región puede ser buena idea. Antes de expandirnos, o sea, simplemente vamos frenándolos aquí en la costa y ya está. Bueno... Habría que valorarlo Ok eh... No tenemos nada que construir Es que subid esto a nivel 3 Santuario a Zeus porque patata Sí, es que si no tenemos nada que construir Estamos amasando recursos Hasta la eternidad Y ya está Vale, hay que recuperar Steam Fallow, vale, ok Ese va a ser nuestro próximo objetivo Finalizamos Turno y al siguiente, a ver qué sacamos de ahí. Vale, vale, vale, me parece, me parece bien. Guerra contra los jonios, apretamos a los jonios, trueque único, 200 de piedra, venga, va, te lo compro. Rango de fuerza 68, ¿eh? O sea, somos un cero a la izquierda, pero muy fuerte. Cualquiera que venga nos pasa por encima y ya está. Estamos aguantando lo que no está... ¡Ey! Nos han conquistado Stinfalo. Eso es feo. Eso está muy feo. Carios, Filis. Tesalios. Dios. Venga, son movimientos ahí. Strinfalo va a ser nuestra. No podemos perder esa región, ¿vale? Esa región tiene que ser nuestra y nos tenemos que establecer. Unidos contra nosotros. Y León Brasio. Feo, me parece. ¡Uh! Anfimaco. Héroe herido. Dios. Vale. Deliberación con éxito. Tremendo ejército tenemos aquí. Vale. Hueste generosa, crecimiento, baluarte o velocidad de Hermes. Esto que es mejora la velocidad o aumento del radio Vale, vamos a mejorar la velocidad Y vamos a tirarnos como animales encima de esta gente Vale, ahora combatiremos hacia allá Vale, podemos asediar Stinfalo también con este ejército Me gusta Además, fu si antes de esto podemos hacer así Envenenar el pozo ¿Y qué tal? Vale, murmullos de sedición. Me gusta. A ver si sale efectivo. Fracaso. Este hombre, la verdad, que se ha levantado en el capítulo de hoy con el pie izquierdo, ¿eh? Vale. Ritual de perdición. Positivo, seguro, sí. Vale, me gusta. Dale. Bien, que funciona. Vale. 10 en favor de Poseidón. Éxito. Vale. Vale, no, esto es la subida de nivel que solo tiene un punto para poner Ok Vale, y esta, se esta señora vamos a aquí contra los jonios. Oh, ritual de perdición Vale, bueno, fracaso, no pasa nada Ahora bien, vamos a hacer este movimiento aquí Yo creo que tenemos la suficiente potencia como para reventar esto Eh hey. ¿Qué? ¿What? What? ¿Y por qué no? No tiene sentido que no podamos atacarlo. Vale, bueno, no pasa nada. Ok, vamos a hacer este otro ataque aquí. Vamos a reventar este ejército de los apoyos de Dardania. Y efectivamente lo vamos a hacer, pero en el próximo capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando la serie tanto como estamos haciendo aquí en la taberna. Y recordad lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que están los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch, que conectamos de vez en cuando por ahí y emitimos en directo algún jueguecito. Y por último, suscribiros al canal de YouTube, La Taberra Roca Negra. Vamos a hacer contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.